Un buen día. Ahora vamos a ver cómo hacer una unión espacial o un join usando QGIS 3. Les explico brevemente. Si abro la tabla de atributos de esta capa, abrir tabla de atributos, vemos que solamente tenemos de los países la información del nombre y un identificativo. Por ejemplo, Afganistán le corresponde 1, Albania le corresponde el 2. Ahora, si yo necesito agregar información, puede ser una tabla de Excel o desde cualquier otra base de datos. Por ejemplo, en esta tabla de Excel pueden ver que yo contengo información de la población urbana. Entonces, yo quiero agregar estos datos al, estos datos a la capa vectorial. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Podemos seleccionar toda la tabla y la guardamos como CSV TXT. Por ejemplo, aquí puedo guardarla como CCV, guardar o también puedo copiar la control c abro un bloc de notas y la pego borro la última línea y la puedo guardar como un TXT tabla, guardar ahora regreso a QGIS en QGIS lo que necesito es agregar la tabla para luego combinarla y agregar la información en una capa espacial entonces nos vamos en capa añadir capa Añadir capa de texto delimitado. En nombre de archivo, exploro el archivo de texto que creé. En este caso, puede ser la tabla o el CSV. Cualesquiera de los dos. Por ejemplo, selecciono la tabla o el CSV. Abrir. Y acá debemos tomar en cuenta: en este caso, este CSV es valores separados por coma. Selecciono valores separados por coma y ya me muestran la tabla. Si fuese separado por tabulaciones, uso delimitadores personalizados, selecciono tabulador, coma, espacio, punto y coma. En definición de geometría, como no tenemos coordenadas, le vamos a decir ninguna geometría, solamente que me añada la tabla. Le damos añadir, cerrar, clic derecho, propiedades, buscamos donde dice uniones. Y nos vamos en el botón de añadir una nueva unión. Añadir. En unir, unir capa selecciono la tabla. Urban P. Unir campo. Selecciono ID. Y en el campo objetivo ID. Porque estos dos campos tienen una información coincidente. Que me permite vincular la información de la tabla a la información vectorial. Le damos a aceptar. Ahora abro la tabla de atributos. Clic derecho. De la capa países, abrir tabla de atributos y podemos ver que ya tengo la información de la población urbana. Y eso porque tenemos un campo común, tanto en la capa vectorial como en la tabla de Excel en este caso, por ejemplo para Guadalajara le correspondía uno y así para todos los países, un número idéntico. Y con eso puedo hacer múltiples cosas como cambiar simbología o realizar cualquier análisis